Trocea tus ingredientes en segundos. Simplemente selecciona la velocidad para controlar el tamaño que quieres para tus ingredientes. Thermomix. Pica ajos, verduras, fruta, hierbas aromáticas y muchas cosas más. Picar.